Hemos llegado al final de la primera clase, así que es una buena oportunidad para hacer un pequeño resumen de lo que aprendiste. Veamos, repasemos. Lo primero que, que vimos es qué es una base de datos y para qué sirve. Después específicamente qué es MySQL, que obviamente no es lo mismo que una base de datos. Hay muchas otras bases de datos que no son MySQL. Luego... Vimos qué es una base de datos relacional, cuál es la diferencia con otras bases de datos que no son relacionales, qué es SQL, un poco vimos su, su sintaxis para responder a la última de las preguntas que es cómo obtener datos de una base relacional usando el lenguaje SQL. Lo que vamos a estudiar durante la próxima clase es cómo modificar los datos que ya están en la base. Lo que vimos hasta ahora fue Varias formas de obtener información que en algún otro momento, o alguna otra persona, algún otro proceso, ya guardó en la base. Lo que nos falta ver es, bueno, cómo hacemos para ingresar nuevos datos a, a esa base. Que es lo que comúnmente se hace en un sistema lo que se conoce como transaccional. O sea, una aplicación normal hace tanto operaciones de lectura como de escritura. Así que eso es lo que vamos a ver durante la próxima clase. Hasta pronto.